Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien. Igual que yo, más o menos. Ah, que estoy bien. Eh, estamos aquí en una nueva video de reacción para el canal. Y esta vez es algo un poco diferente a las otras reacciones. Esta vez sea un poco diferente a las otras reacciones porque, bueno, eh, esta vez se haga una reacción a Better La Que, ok, es el canal bueno, de animación que hago por Dark, y la, la verdad sí desde adolescente que ya había visto sus videos y sus animaciones, ¿no? Que bueno, y las historias, las parodias que hace, la verdad son bastante buenas, ¿no? Y aprovechando que ya salió este hace una semana, ¿no? En la siguiente parte, de que cada vez que subió lo sigo viendo, ¿no? Ya que ahora, no sé si él sube, sigue siendo, sigue subiendo los videos a YouTube Pero lo sube a su página web, ¿no? O a Twitch, ¿no? Pero bueno, yo lo sigo viendo, ¿no? La verdad sí no... Aquí que son para, no bueno, para... No es para perderse, ¿no? Y bueno, ya salió este el último de la leyenda de Melda, parte 6. No, parte 9, sí. Y ok. Eh, dejaré el vídeo original de... Sé que van a borrar esto a momento, pero yo quiero reaccionarlo muy bien. Siempre he visto sus videos si así, ¿no? Y bueno, aprovechame que hago este video de reacciones, me voy a reaccionar a este y puede ser que pueda ser entretenido ¿no? y bueno, sé, sé que me va a borrar eh, las reacciones a no sé si este o también algunas porque ya en una que yo reaccioné me pusieron eh, me quitaron la motivación y bueno, ah, ya me da igual nomás yo voy a reaccionar a este y a ver qué, qué onda no, dejaré el video de la página originada con la descripción también del canal de YouTube y también de este porque es de YouTube obviamente, acá les muestro porque si sí, he querido grabarlo desde la página web pero el problema es que con esta compu se me la dio demasiado y se recalentó ya vale ahora está recaliente así que <ríe> está un poco caliente la computadora así que no, no pude grabarlo en la página se me la todo y bueno encontré esto que la subido le ha puesto la marca no para bueno evitar el poquito de copyright ¿no? y bueno ya que voy a reaccionar así y bueno yo sé que es trampa pero no, no puedo reaccionar de la página original lo ¿no? que yo no quiero es que esta compu no aguanto nada bueno, si más que bueno, vamos a reaccionar a, la, a esta parte, ¿no? La leyenda de Mela que subió hace en Instagram, luego lo subió y también su página web hace una semana y bueno, yo... <coughs> y bueno, voy a verlo ahora y a ver qué tal y DVP y cómo está. Ok. La leyenda de Mela fue ¿sí? un No hay descanso <risa> para los condenados. Necesitamos alimento. <risa> tocando la moneda en el mismo mosca. lugar. ¿Eh? <risa> Todo esto es tu pinche culpa estúpido. Oh, aquí es... ¿Eh? <risa> qué hizo? ¿eh? Esta es la fortaleza grinuda. Es bien sabido que no permite hombres. No. Entonces creo que sí sería prudente que yo entrara. O en sea, este qué Ah, chinga y por qué o okay? qué? Me siento discriminado. es no. <risa> Por, Por favor, yo me encargo. Oh, uh, es un pueblo bueno, feminista. ¿sí? ¡Arriba a los pitos, greñudas mis huevos! <risa> Ay, <risa> <ese> <risa> <peiche animal eres. risa> Ay, a ver, ¿cuántas veces debo re Ah, le pido. Otra, otra vez me gustó eso. Eh, no el de, el, la frase, pero sí, el, como le el... ¡Llevan los picos, greñudas! ¡Mis qué pinche animal eres! Ay, a ver, ¿cuántas veces debo repetirte oh, que no sé leer? Crecí en un bosque lleno de pinches niños esclavos de un árbol que habla, analfabetas y que comen nueces para sobrevivir. Ah, pero claro, síganme dando tareas. Salva al mundo, métete por mi ano y arriba mi próstata, deja ah. que ese pinche monstruo te viole, no necesitas que tus pinches impuestos también pendeja, te lavo la ropa estúpido A ver, a ver, te sí, <risa> cállate, creo que puedes usar el gancho para salir de aquí Calla, huevo ah. De una, <risa> que no salte, wey Ok, creo que debemos buscar a la líder de la gerinoda, no creo que puedas hacer algo más ¡Chaura su madre! pago, no voy a estar! madre! ¡Qué chingados te pasa, maldito psicópata de mierda! Crecí en el puto bosque. Me crió un puto árbol que habla. Por supuesto que soy un pinche psicópata. Eh, tiene algo de lógica. Ahí lo tenés al pelo Ay, A ver, pues. Disculpe, señorita. ¿Tendría inconveniente en que nos muestren el camino al templo del espíritu? A ábrale, por favor. Ah, sí, más. <risa> eh, supongo que funcionó. Eh, sí. Oh, no, de nada. Ay, no, no. Ay, ¿y para dónde eso? ¡Qué chingados! <risa> ¿Qué hice? ahí llegó Aquel con el ojo de la verdad Podrá ser guiado al templo del espíritu ¿Qué es? El ojo, ¿verdad? ¡Y ¡Merga, un fantasma! Hola, amiguito ¿Qué? Seré tu guía ¿So? ¿A okay, qué no, da confianza? Apuñaló. <risa> <Mor>, Pedro, <¿no>? Rory <risa> que. Sí, sí, y que aquí se queden continuará. Luna, no se faltó la viendo esta parte de la leyenda de Melda, ¿no? Que es cada vez una padoña a los juegos de Zelda que a ver qué es lo que pasó acá eh. entró un pueblo feminista le dispararon lo metió en preso pero el gancho que tenía de que lo conseguimos varios capítulos atrás se escapó llegó a un pueblo un fantasma lo apuñaló y le hizo un pedencio. eso fue esto fue el capítulo, ok, estuvo bueno, pero estuvo bastante corto ¿no? pero ah, sí, estuvo bien, así estuvo muy bien y ok gente, creo que esto ha sido la acción de hoy ¿no? espero que te haya entretenido un poco viendo hasta parte conmigo así que sin más que agregar, bueno esto ha sido todo, dejaré los videos eh, original ¿no? de la página web y también este que acabo de verlo ¿no? que fue una resubida, porque lo no puedo eh, resublarlo en la página original porque se le ya sabes, no tuve problema con esta compa, así que no puedo entrar aquí. Okay, gente, esto ha sido la reacción, espero que te haya gustado. Y así, puedes darle un me gusta, like compartirlo, suscríbete al canal para más videos como este. Y bueno, yo me despido hasta acá, soy yo Usdultime y nos vemos. Bye.